Vamos a grabar un video del metro. Prácticamente es la primera vez que lo vamos a agarrar. A ver qué tal nos ve. Estamos en la Paper Square Station. Y vamos a ir nada más a una estación. Vamos a un centro comercial donde Maris nos va a comprar cosas bonitas. El iPhone 6. Por todos lados. Lo quieren vender. esta estación, ah, mira un esmarcito en esta estación de trenes, um, perdón, perdón, de metro aquí está, hay tres líneas nosotros vamos a ir a línea uno aquí están las cajitas vamos a ver con en inglés y vamos a ir es una es score es esta sí, esa uh -huh. ¿Cuál es esta? No, este es el Hanshi Road, no es esta Mira. vamos a inglés, vamos a la línea 1 Y después de la línea 1 sí. arriba de la Square Es este, Zone Hangy Road Ahí está, fair 3, okay. somos 2 Son 6, hay que echarle 6 6 Vamos a echarle 1 a 10 para que me dé cambio Porque luego no traigo, no, sí, traigo los 6 5 ahí le pusimos 5 y nos falta 1 aquí traigo el 1 aquí traigo el 1 ahí están los 6 ahí están nuestros boletos aquí están ok pero vamos a la línea roja si sí, la línea roja es esta si sí. ponen la maleta aquí la moleta y ya después <risas> yo pensé que salía del otro lado pasamos y ahora vamos a la 1 ay ah, ¿qué dirección hay que ver nada más la dirección no me fijé Hay que guardarlo este, porque a la salida tenemos que volver a salir con él. Creo que este metro es igual al de Pino Suárez. Sí, se parece un buen a Pino Suárez, aquí. Pino Suárez... ¿Dónde está el...? Ah, es que déjame ver. Sí, es aquí. Ya más hay que ver la dirección. De un lado va para un lado y de otro lado va para otro lado. Según yo es la del lado derecho. Mi GPS me dice que es esta. Vamos a ver si no me engaña mi GPS. Sí, aquí. Eh, eh, eh no me engaño mi GPS. Es una estación. Miren, aquí tenemos pantallitas. ¿se ¿Confirma que está grabando? Es que luego. Sí, estoy grabando. Ah, bueno. Es que me pasó la otra vez que pensé que grababa y no grababa. Ah, ¿pa? ¿No? aire acondicionado en el metro un poco sucio pero pues, se ve enterito todos. todos los que comunican ah, está muy rico el aire acondicionado tiene pantallas ah miren las pantallas de ahí afuera Eso está padre de más cerca no se ve pero de lejos sí se ve y ahora vamos a buscar la salida Ahí dice salida salida no no le estoy en reparación la escalera nos piden para salir insertemos este ya salimos tienes que insertarlo ahora no es chingling road mira vamos aquí y aquí hay mapas para buscar tu salida exactamente uy está en chino japonés está en chino japonés exit 1 la 1 pero ya si sí, siempre sí te quedas de este lado vamos a ver si la tiene más Sí. que qué dice ahí. Highway ¿Eh? Road. Les digo que traigo aquí un GPS integrado. Esa es la que la que vemos. Highway Highway Road. Highway Road. Y hay un Family Mart. Somos amigos del Family Mart es la que nos alimentan estos viajes asiáticos por tercera vez consecutiva somos fans del Family Road digo Family Mart y es donde vamos a la Shanghai Central Plaza Ahí vamos. Sí. Y este fue el videito del metro. Como ven, es muy sencillo usarlo. Adiós. Y el total en este caso son 340. Después en esta parte de acá tienes que poner los, las monedas son 500 yenes. Aquí ya pagas. Ahí está lo que pagaste: 500. Aquí va a ser tu cambio. Y aquí van a salir los boletos.